Buenos días, este, lo que, lo que está, hemos estado haciendo es una introducción a Niche A. Ayer lo que vimos fue cómo eh, funciona la pantalla de Niche A, cuál es la, la idea de esto de trabajar en ambientes, eh, en dimensiones ambientales y no dimensiones geográficas. Luego empezamos a trabajar con algunos datos de unos vectores y, y su, su parásito, y este pues la idea era de ver cómo identificar cuál podría ser uno de los vectores eh, para una enfermedad, eh, utilizamos Aedes, eh, la idea era si yo tenía un sistema muy complejo, cuál podría ser el... el candidato o el mejor candidato para, para esta, esta enfermedad, un sistema de enfermedades infecciosas. La idea el, el, el, que queríamos explorar era, bueno, tengo el elipsoide amarillo, que podría ser, por ejemplo, el vector, y tengo el, el elipsoide azul, que podría ser el parásito. Entonces, ¿dónde los dos intersectan? Que sería la parte B, la parte roja. Y esta parte es la que a mí me interesa, cómo se manifiesta eso. eso es, esa era la idea con lo que estamos haciendo ayer, le vamos a seguir hoy. Vimos de usar Niche A eh, para Mac, para Linux, para, para Windows. Eh, y bueno, los datos que estamos usando son de este paper. Básicamente son los reportes de, de dengue que hay disponibles hasta creo que para el 2013. 2013-2014 y nos estamos enfocando a la zona de, de México. Esto es súper súper interesante y súper importante de, de mencionar porque si, si se dan cuenta con la distribución de la enfermedad es global. ¿verdad? Entonces nosotros solo estamos viendo una pequeña porción de lo que está pasando y tenemos que tener en mente eso a la hora de interpretar los resultados. Eh, entonces, lo primero que hicimos ayer fue eh, utilizar esta herramienta de Niche A para generar un análisis de componentes principales, que Niche a se conecta con R para hacer eso. Después, eh, seleccionamos las variables, vimos que ah, la parte de arriba es para climas presentes y la, y la parte de abajo es para climas del futuro. Nosotros solo usamos climas del presente. Es, estamos todavía empezando a explorar Niche ¿no, cómo funciona. Vimos los folders. Eh, la primero, la ventana que nos tira los resultados de los, eh, de los componentes principales. Después, el folder de salida con todos los productos que nos da. En este caso, están los climas de presente, el, que les llamamos or eh, el original. Y después, la transferencia de climas, que es el otro folder. Eso es cuando uso otras dimensiones de, de, de condiciones climáticas. Nosotros no usamos eso. Vimos que el ha sacado un script de R que yo puedo revisar o hacer cambios si quiero algo, algo más de información. Vemos que genera también tips de, de, de las componentes principales y me genera una carpeta donde hace como un resumen si yo quiero trabajar eso en niche automáticamente, sin estar seleccionando componente 1, 2 y 3 que sería aquí, yo puedo escoger los, el folder directamente para que ya mi lo lea o puedo utilizar los archivos eh, que yo quiero seleccionar tal vez no me interesa el componente 1, 2 y 3 tal vez me interesa el 2, 3 y 4 o solo el 2 y el 3 entonces yo los selecciono aquí en, la, en los archivos, ¿verdad? en la forma de archivo que también puede ser cuando quiero usar eh, variables originales y ya empezaron a ver cómo funciona el, el escenario eh, cambiarle el fondo y eh, importamos algunas ocurrencias también, eh, presencias, ocurrencias son las mías, así. Eh, o, o, eh, importamos algunos puntos de, de dengue, unos puntos de los vectores, eh, lo, usamos Niche a para convertir eso a modelos eh, en espacio ambiental y vimos algo así, verdad vimos que nosotros podemos escoger con esta ventana de aquí, una vez se abre, yo puedo escoger el color de los puntos, el color del, del poliedro y el color del elipsoide, que es la, la, la primera fase cuando yo estoy explorando los datos. Me sirve también para ver algunos outliers, por ejemplo, por ahí en este caso se ve como una nube bastante consistente, entonces eh, está bastante bien. Vimos que eh, puedo ocultar eh, los puntos de background, que puedo ocultar el elipsoide que puedo, bueno, y ahí nos quedamos ¿verdad? después eh, hicimos algo como esto y lo que hicimos fue que teníamos un elipsoide que en este caso podría ser el A junto con otro elipsoide que podría ser el B y vimos que como ellos se intersectaban ¿verdad? que sería la parte A intersecta B y ahí nos quedamos y generó una, una, un, un archivo de salida, eh, entonces lo interesante aquí es que solo con esa información que generamos ayer vamos a estimar la similitud de esos dos, de esos dos nichos, de esos dos modelos de nicho en este caso, y vamos a usar esta fórmula que está eh, bastante utilizada en, en ecología para eh, ver similitud de nichos en un contexto eltoniano principalmente, y se ha usado para eso. Eh, nosotros vamos a estimar entonces el volumen que ocupa el nicho A, vamos a estimar el volumen que es en el nicho B, el, vamos a sumar los dos para ver el volumen completo de lo que ocupan los dos y cuál es el volumen que hay entre ellos. ¿verdad? Vamos a usar esta, esta formulita del índice de Yaka. Eh, acá. Yo me quedé con una duda. Ayer, eh, las, las variables que tú mismo para hacer los modelos, ¿ya traen algún recorte o utilizaciones de.? La pregunta de las variables que usamos ayer para, para eh, generar los elipsoides con las presencias de reales que tenemos, eran variables de clima cortadas con la M de México. M de México, vez. Sí, M. Entonces usamos ese, ese shape para cortar las variables y no les cambiamos absolutamente nada. Con esas 19 bioclims hicimos los componentes principales, pero no, no están inéditas. Eh, entonces usamos esta herramienta para cuantificar eh, sobre el de nicho. Eh, se puede hacer para los elipsoides, pero también se puede hacer para los eh, polígonos convexos, pero necesitan una computadora bien poderosa, porque es, es mucho más complejas esas formas comparadas con solo hacer los elipsoides. Por eso estamos trabajando nosotros aquí con elipsoides. Y ustedes después vieron esta, esta ventana a la hora de decir, si sí, sí quiero comparar el, la similitud, en donde ustedes tenían que seleccionar qué modelos o qué elipsoides eran los que iban a comparar. En este caso estaba fácil porque solo había poquitos elipsoides. A veces tenemos un montón de elipsoides y si yo quiero comparar específicamente dos. Sí, sí perdón. Este, la complejidad que acabo de mencionar de los elipsoides es respecto a la forma automática de la irregularidad de un posible polígono comparado con la regularidad del elipsoide. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál es la, la dificultad que yo mencionaba para comparar sobre el lapamiento de elipsoides versus eh, poliedros? Y es básica, lo que pasa es que Niche A lo que hace es que agarra un montón de puntos y los tira a todo el background y cuenta cuántos cayeron adentro y cuántos cayeron afuera. El problema es adentro de qué. Si yo estoy uh, haciendo la estimación en cuántos quedaron adentro del elipsoide, lo tiene como más fácil porque eh, ya generó ya el elipsoide. Entonces ya sabes los, bord, los, los, los límites. Si yo lo hago con un eh, poliedro, eh, la estimación de eso lleva más tiempo porque eh, son vaso, eh, límites... Eh, observados, entonces ya le cuesta un poquito más matemáticamente está fácil no más que le lleva más tiempo a la computadora a hacer el, el conteo ese Ajá, sí. eh, entonces aquí nosotros en la calculación para, para ver la similitud o el sobrelapamiento utilizamos eh, elipsoides de volumen mínimo en lugar de los poliedros eh, y con la precisión que ya trae micha por defecto que es 0.01 eh, que es esa cantidad de puntos que yo le voy a tirar Y si yo le eh, subo eso Son más puntos los que tira Para que no se pierda ningún pequeño espacio eh, Pero tarda más otra vez verdad eh, Esto todavía necesita exploración Así que sí Tesis, tesis, sale tesis eh, Hay un montón de cosas que podemos ir todavía evaluando eh, eh, Y después seleccionamos el folder de salida esta es la, lo que nos salió. Eh, la primera, la parte de arriba que me da un, una dirección de un folder es una de las especies. Para esa especie nos estimó este, el volumen, el volu vamos a, a trabajar con el volumen estimado, que es cuánto se calculó en base a los datos, es el volumen de esa especie sería la cuarta eh, piñeta en esta ¿Esto además sí. de salir como en un de emergente también genera un archivo? ¿no? La pregunta es que si se, se, genera, se, se genera, genera un archivo al de final del análisis, sí se genera un archivo vamos a tener que revisar, creo que es TXT pero vamos a revisarlo en el folder y de todo lo que me muestra, siempre guarda algo esto es nomás para ver, ah, funcionó y ya... Eh, después, para la siguiente especie, hace exactamente los, lo mismo, estima el volumen para, para ese modelo, que es la última vi viñeta antes de donde se ha resultado. No, esos son los dos que vamos a tocar ahora. No vamos a ver los otros detalles, pero básicamente los otros eh, son, por ejemplo, las coordenadas de los, de los puntos que se utilizaron para estimar ese elizoy. Eso es lo que significan los otros, los otros valores. Eh, como estamos trabajando en tres dimensiones eh, por ejemplo estamos usando cuánto de precipitación cuánto de temperatura esas son las coordenadas que Michao utiliza no son latitud y longitud son temperatura precipitación por ejemplo esas son las coordenadas como le estoy dando otra otra variable entonces ya son tres valores los que me dan una coordenada es un, hay tres valorcitos ahí, en este caso tienen esos números raros porque son componentes principales los que estamos usando. Espectacular. Entonces el, el archivo de salida que sale de, de Niche A va a ser un HTML, donde van a guardar estos valores de similitud. Y un CSV. Y un CSV. Y um, okay, tenemos que, ¿temos que re revisar esto. Pero va a haber un archivo que dice eh, eh, el volumen que hay entre esos dos. Vamos a, a ver. Este y eso es lo que vamos a usar para esto, para estimar esto aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?